una cantidad enorme de dólares para anclarlas. Claro. Si usted quiere estar cómodo en todo eso, en todos esos frentes, y, y eso no está disponible, y es lo que pasa. Si usted tuviera un contexto en un programa de una economía más estable